de aquí salió la cumbia de las cavernas que tantas veces compartí cumbia de las cavernas desde 1999 de aquí la grabé y de aquí se regó la pasé a muchas personas cumbia de las cavernas La cumbia afro que la quiere el Flamas, la cumbia del Faraón, la cumbia Apache, la cumbia Morelia, la cumbia sobre el mar.